Quiero la palabra la señora Palencia. Buenos días. Bueno, lo, lo primero agradecer. Da gusto ver cómo está hoy la, la grada llena de, de la sociedad civil. Agradecer a las organizaciones que estáis hoy aquí, que representáis a las, a las personas afectadas por fibrosis quística pero, sobre todo, agradeceros, además de que estéis hoy aquí, que os hayáis organizado, que, que hayáis decidido luchar por vuestros derechos y por mejorar vuestra vida y no tirar la toalla. Y fíjense que precisamente esta es la obligación de los y de las gracias de las representantes públicos, nuestra obligación, garantizar la mejor de vida la mejor calidad de vida también o, sobre todo, en la enfermedad, y no siempre se hace. No siempre se hace y, además, no se hace por proteger intereses ajenos al bien común. Y es intolerable que, habiendo tratamientos que se sostienen con la suficiente evidencia científica, no seamos capaces, no se encuentren los mecanismos eficaces para asegurar el acceso a las personas en las que he dicho en las que dichos tratamientos estén indicados según criterio médico por una cuestión de incapacidad para conseguir una negociación de precios, muchas veces desorbitados, por parte de la industria farmacéutica. Fallan desde hace muchos años las políticas farmacéuticas en nuestro país, no solo en la enfermedad de la que hoy estamos debatiendo, la fibrosis quística, sino en... En muchísimos casos, en muchísimas enfermedades, sobre todo en enfermedades raras, fallan las políticas sobre fijación de precios de medicamentos y fallan las políticas sobre transparencia. Hace falta un gobierno valiente que le dé la vuelta a un modelo de innovación y de investigación roto, roto por ineficaz y por costoso y que está más interesado en garantizar los derechos de la propiedad intelectual, los derechos de las patentes que en garantizar el interés público. Hoy debatimos una moción con una instancia al Gobierno, en este caso concreto, con el objeto de atender necesidades de las personas afectadas por fibrosis quística, una enfermedad que se caracteriza por ser crónica, degenerativa y hereditaria y que afecta en nuestro país aproximadamente a 2.500 personas. Con los debidos recursos materiales humanos se puede hacer frente a la enfermedad. Y Actualmente hay medicamentos efectivamente pendientes de autorización de financiación por parte del ministerio, otros que aún estando aprobados no se están suministrando y otro medicamento con el que ya han comenzado negociaciones el ministerio. Por tanto, es cierto que queda mucho para avanzar, sobre todo si nos queremos comparar con la situación que se está dando en países de nuestro entorno, sobre todo en, en prácticamente toda la Unión Europea. Nuestro grupo va a votar a favor de la moción, porque nosotros siempre estamos a favor de, de las medidas que mejoren la calidad de vida de las personas y, y del derecho a la salud. No obstante, nos sorprenden varias cosas de esta moción desde el punto de vista de, de su proponente. El Partido Popular ha estado en el Gobierno hasta hace escasos ocho meses. Durante siete largos años se ha dedicado a implantar recortes en servicios básicos, convirtiendo el Ministerio de Sanidad en una cartera de gobierno prácticamente intrascendente. Hablamos de un servicio básico, que es competencia de las comunidades autónomas. Esto significa que el objeto de la moción debe ser una cuestión a debatir e implantar de manera coordinada con las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial. Pero resulta que la ministra de Sanidad del Partido Popular llegó a la insignificante cifra de tres convocatorias del Consejo Interterritorial durante su mandato. Así es como decíamos antes, es muy complicado abordar necesidades de la ciudadanía y acredita lo intrascendente del ejercicio de sus funciones. Su ministra estaba más preocupada en hablar sobre Cataluña y el 155 que en hablar de la sanidad de la ciudadanía. En la moción también se habla de otros dos aspectos, investigación y cuidados necesarios que requieren las personas afectadas. Y sobre lo primero, pues resulta cínico que sea precisamente un miembro del Partido Popular que reclame ahora mayores recursos en investigación, cuando de manera sistemática ha ido reduciendo las partidas con la consecuencia de que nuestros investigadores tengan que emigrar de nuestro país por falta de recursos o de oportunidades. Y sobre lo segundo, pues alcanzamos la misma conclusión. Y solo hay que ver cómo ha dejado el Gobierno del Partido Popular las partidas de dependencia que nos viene ahora a dar lecciones y a reclamar estado de bienestar. Cualquier grupo político que estuviera interesado en mejorar la vida de la gente, en mejorar nuestro sistema de salud, en mejorar el, el sistema de bienestar, habría apoyado los presupuestos más sociales de la historia en los últimos 15 años. Pero para algunos grupos políticos de esta Cámara, liderados por el Partido Popular, han puesto por delante solución política. Y es por eso que el Partido Popular combina iniciativas amables con las de hoy, en las que pide más, más investigación y más recursos, que son solo buenas intenciones, porque con sus políticas Tiene que terminar, económicas… Señoría. Ya termino. Con sus políticas económicas, al final, se quedarían en un brindis al sol. Por último, voy a decir que si finalmente prospera esta moción, bueno, pues que esperamos que la señora ministra de Sanidad lo incluya como punto del orden del día en el próximo Consejo Interterritorial, que será el 4 de marzo, aprovechando que serán pues, las últimas acciones de su Gobierno. Muchas gracias.